El mundo cambió, pero ¿tú estás cambiando con él? Una de las cosas que un agente de seguros debe hacer es tener una fuerte presencia digital, convertirse en un líder de opinión y usar nuevas formas de crear prestigio y posicionamiento. Hola, amigos de Softseguros, Soy Arturo Villegas, speaker y productor de contenidos. Y con mi gran amigo y socio Gustavo González hemos desarrollado una increíble trilogía de seminarios web que te ayudarán a tener una marca poderosa en el mundo digital que te va a traer muchos clientes y mucho negocio. Durante tres viernes estaremos dándote contenido valioso y exclusivo. Te diremos cómo convertirte en ese líder de opinión digital te enseñaremos a producir contenido que te posicione como referente, por ejemplo, teniendo un libro. Y terminaremos mostrándote que tu conocimiento se puede monetizar con videos, webinars y cursos en línea. Además, si nos acompañas durante las tres masterclass que son totalmente gratis, recibirás un certificado que te acredita como Digital Insurance Expert. Si quieres ser un agente de seguros digital y hacer negocio usando el poder del ciberespacio, acompáñanos.